Know me, kiddo. <laughs> It's me. Hola, estamos acá en Geometría y hoy vamos a jugar Megalovania. Que bueno, por el nombre eh, ya lo deben saber, eh, pero. o quizás no, pero aún así lo digo. Este nivel está basado en Undertale, un juego que solamente estaba también conectado ya. Y sí, este es un. básicamente una especie de nivel. Es la batalla contra Sans, pero... ...en geometría básicamente. Pero bueno. Así que bueno, no hay mucho más. A ver, empecemos. Ok. Ok, vamos a, vamos a hablar un poco de nivel. El inicio es un poco tedioso. Yo creo que el, el, lo, más, lo, lo jodido de este nivel es el inicio. Porque es... ...es todo así, es todo... ...es todo de memoria al principio. Al principio es de memoria y después como que se vuelve más fácil. Pero bueno... Esto no me va a salir en la, en la vida. Después viene esto, esta parte de acá. Que el audio también. Ahí va, vamos. Ok, y ahora en el edificio. Ah, maldición. Es que ese, es, es, es, ese, ese boss fight es como. Lo bueno es que es lo único, porque es que si no, eh, no lo jugaría este nivel. Pero bueno, esa parte es la. La, la más difícil del nivel. Después de eso ya se vuelve mucho más mucho más fácil el, el, el, el gameplay, pero bueno. Es eh, que este inicio lo odio, en serio. Eh, odio este inicio, o sea... Yo creo que este nivel un inicio eh, sería un ICMON, más o menos. ¿A ver? No, pa, pa, no. okay. Ah, maldición. Es que tengo que cobrarme de todos los lugares en los que tengo que estar, porque es que si no... Si no, eh, bueno, a mi mente me muero Encima, va todo muy rápido, tipo... No te da tiempo de pensar Ok Ok, vamos ¡Ah, mierda! No, <ríe> Duró un peón un canal esto, maldición Bueno, 41. uno. está bien, está bien, está bien ¡No! Oh, esa parte es difícil, eh. <risa> esa parte es difícil. Está bien, está bien. Esa parte es difícil. Bueno. Esto esto no tarda en caer, eh. Esto, esto va a ser rapidito. Ah. Okay. Ah, maldición. ¿Fue el siguiente intento, no? Creo que sí. Creo que sí. Me parece que fue justo el siguiente intento, ¿no? No sé si fue en el medio. Bueno, ojalá que no. Ah, mierda. Ok, a ver. Hay dos santos acá. Atención. Espero no morir. Esto. GG. Estuvo rápido esto, ¿eh? Estuvo muy rápido. No me lo esperaba tan rápido, en serio. ¡Uf! Me puse tan nervioso y todo. <ríe> 131... No, no hice ningún corte. Estos 131 intentos fueron así, ¿eh? A ver inicié? 169. Bueno, tengo más intentos a la copia, obviamente. Pero bueno, vamos a poner este... No sé.. Pero bueno, eso es todo lo que traía hoy. Espero que haya gustado el video Si le gustó, denle like. Si no le gustó, denle dislike porque así funciona. Si no vieron mi video pasado, hay un. KCH eh, es un server. Así que si quieren unir, solo si quieren. Si no quieren, bueno, no se unan. Tampoco están obligados. Lo que sí están obligados es a darle like. Eso sí. <ríe> bueno, eh, nada más. Nos vemos. Chau